Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. La niña vidente del triunfo. Esta leyenda comienza en diciembre de 1934, en el poblado de El Triunfo, en Baja California Sur. Con el nacimiento de Winter Irinea Ojeda, la cual era una niña muy diferente a todas. Era rubia, hermosa y de ojos verdes. La niña comenzó a desarrollarse muy pronto y en sus primeros seis meses comenzó a caminar. A la edad de cinco años ya tocaba el piano y hablaba tres idiomas, así como también leía el periódico. Con el tiempo demostró la mayor cualidad que tenía, que era predecir el futuro. Algo que le traería desgracias. Puesto que en una ocasión se despertó gritando que el techo de su casa se caería. Entonces su familia salió corriendo, pero al salir se dieron cuenta que lo que se estaba cayendo era el techo de la iglesia. Donde varias personas del pueblo quedaron atrapadas. Por este suceso, la niña comenzó a ser señalada como alguien de mal agüero. Pero ella siguió prediciendo. Y en una ocasión también predijo la muerte de uno de sus amiguitos la gente la comenzaba a ver como una amenaza o como algo maldito y la noticia de que era vidente o de mal agüero corrió rápido entre la gente del pueblo por lo que al paso de una semana la niña ya no era deseada en aquel lugar sus padres por miedo a que le hicieran daño la fueron a esconder a casa de su abuela una noche un grupo de personas pensando que Winter estaba en su casa, decidieron incendiarla para que toda la familia muriera. Sus hermanos lograron escapar, pero sus padres fallecieron. La abuela decidió sacar a Winter del país, y la niña estuvo en muchos lugares, llegando hasta Japón, donde una geisha la adoptó. Por azares del destino, su hermano mayor se casó con aquella geisha, y regresaron a vivir de nuevo al pueblo del triunfo. Ese regreso sería fatal para la niña, puesto que los pobladores aún la recordaban. Y fue en una trágica madrugada cuando su hermano la encontró muerta, bañada en sangre y con sus lindos ojos verdes abiertos. De su muerte nadie supo quién lo hizo. Años después en ese pueblo de El Triunfo, donde tanto sufrió, se le mandó a hacer una capilla justo en el lugar en que había muerto. La cual comenzó a ser visitada por los lugareños con la creencia de que también pudiera cumplir milagros. Así sucedió. Ahora la gente cree que tienen a una niña milagrosa que los ayuda y pobre de aquel que llega a burlarse frente a su capilla, porque entonces recibirá una fuerte maldición. La niña, según los pobladores, se aparece por las noches. Recorriendo las calles del pueblo, tocando su violín, son muchos los que han visto su silueta entre las casas y más común en aquella capilla que levantaron en su honor. Región GeoNoxlack de Saltillo y sus alrededores les tengo una super noticia Y es que este 19 y 20 de Octubre estaré participando en el Terror Fest Saltillo Donde vamos a dar una conferencia, vamos a convivir, tomarnos fotografías, firmar autógrafos Así que ya lo saben, 19 y 20 de Octubre Terror Fest en Saltillo